Es que... ¡Ay! ¿Por qué no traigo mis lentes? Ay, están hasta allá ¡Ay, no! Creo que sí fue por ellos ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Me está gustando demasiado ver la intro nueva. No sé si a ustedes les esté gustando. Espero que sí. En el video del día de hoy quiero hablarles de un libro que justamente lo terminé el mes pasado. Y... ¡Wow! Creo que fue un libro... Es uno de mis libros favoritos. Les estoy hablando de Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta, así es. Y eh, creo que yo soy la última en haber leído este hermosísimo libro porque me acuerdo que cuando estaba en el hype, pues yo lo quería leer, ¿verdad? Pero por una u otra razón pues no lo podía leer. Este libro nos habla acerca de la relación que tienen María y Emiliano, de cómo es que se fueron conociendo... Eh, los años que tenían de ser novios, todo lo que fueron pasando en la relación, las cosas que les gustaba, las cosas que no les gustaba, eh, esos ciertos aspectos que los hacían únicos, de cómo es que se fueron acopla acoplando uno con el otro, de todas las cosas que vivían y de cómo es que fueron batallando, o cómo es que los sueños que tenía cada uno, eh, por ejemplo podemos ver de que Emiliano eh, trabajó muy duro para poder llegar a donde estaba Él es un cineasta y ella es una crítica de, de cine es una, es una criticona del cine <risa> Es una persona que, sí, que analiza las películas, las critica, les pone bien, mal eh, Pues me gustó esto, me gustó esto, no me gustó y así Y vemos como Emiliano va creciendo en muchos ámbitos de su vida y cómo es que María le va ayudando de, de poquito en poquito. Eh, las cosas que los hacían únicos. Pero también vemos esta parte en la que María trata de sobrellevar eh, la pérdida. De esa relación De cómo es de que se sentía desde que lo conoció Todo lo que estaba pasando durante la relación Y todo lo que estaba pasando durante la ruptura Y después de la ruptura Incluso también podemos ver que María empieza a hacer una lista de cosas De las cuales por qué la relación no surgió Y empieza a descartar de una en una Hubo partes en las cuales me molesté con María Que era como de, güey, salte de ahí ¿Qué le estás rogando? Ya no le estés llorando ese güey. O sea, ya analiza las cosas. O sea, por más que pasaba una cosa y otra, ahí estaba. Si ustedes eh, nunca han sentido o nunca han pasado por una ruptura, cuando lean este libro se van a dar cuenta de todo el proceso que la lleva a una persona a desprenderse de... De lo que fue con esa persona. Y pues nada. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si es así. Eh, denle like. Uh -huh. Y eh, nos vemos en un siguiente video. Bye. Yeah.